Hola amigos ¿qué tal, soy Fedor y les quiero traer el unboxing de esta Lenovo IdeaPad 3 que tiene un procesador AMD Ryzen 7 les quiero mostrar cómo viene esta preciosura empacada en una caja bastante simple bastante típica que las marcas ya no le ponen tanto énfasis aquí no estamos haciendo un unboxing de una Series X, de un Play 5 esta es una laptop cuyo empaque es bastante modesto viene aquí bien refugiada bien protegida esta máquina que por el color la verdad a mí no me encantó pero vamos a ver si físicamente me cambia de opinión yo la compré más que nada por sus características que viene con 16 gigabytes de ram viene con 512 gb de almacenamiento en discos de estado sólido según esto esta tiene que ser una máquina venida de la nasa tiene también pantalla de 15,6 pulgadas, Full HD de 1920 x 1080 píxeles. Trae su cargador en sus bolsitas, no tiene nada de estético este empaque. El empaque no se va a guardar en una vitrina para coleccionismo ni nada. Esto se va directamente al tacho de la basura. Esta máquina yo me la compré, esta laptop porque quiero empezar a editar videos Yo no tengo ninguna experiencia editando videos Y viendo en YouTube eh, Veo que DaVinci Resolve Es uno de los programas eh, como Más idóneos para empezar Porque dicen que es muy intuitivo Y quiero comenzar eh, En este mundo De la edición de videos, de fotos Y decidí comprarme esta máquina Porque la vi en el Hot Sale Yo vivo en México en estos momentos Y acá me costó mil 590 pesos mexicanos así unos 650 euros en pesos chilenos eh, estamos hablando de 530 mil pesos chilenos yo soy chileno por cierto y vamos a verla ahora vamos a desempacarla. y vamos a ver si me convence su, su estética su look en las imágenes, pues el color arena no me parecía para nada nada bonito, pero pues, en vivo a lo mejor la cosa cambia. Viene bien empaquetadita en su plástico y me da la impresión que el material me va a absorber todas las huellas de mis dedos aceitosos. Ah, no, está bien bonita. Está bien bonita el color, no, así me convenció el color. Para qué voy, te... les voy a mentir. Bien bonito, sí. Sí, se ve mejor físicamente en vivo que... La foto estándar que tenía en la página Sam's Club. Esta laptop no se abre con una mano, con un dedo. Hay que ocupar las dos para poder abrirla. Más de que mostrar y de hacer el tipo unboxing, yo lo que quiero hacer es tomar mi teléfono, que es un Xiaomi Redmi Note 9S, hacer unas grabaciones con su cámara y ver qué tal puedo editar un video y ver cómo rinde, a cuánta velocidad va, si renderiza bien los videos, si, si es una, una máquina de la potencia. Ahí les voy a mostrar en la siguiente toma. Bueno amigos, después de algunos días de estar aprendiendo a usar este editor espectacular por lo demás, cortando, pegando, creando transiciones, arreglando colores, estabilizando, renderizando y sobre todo equivocándome, puedo decirles que este PC anda muy pero muy bien en el procesamiento de, en mi caso, videos de 1080p en DaVinci Resolve y Photoshop en el caso de la creación de la miniatura. No se me quedó pegado. Menos aún se me reinició y lo mejor de todo es que anda a una velocidad impresionante Y que dado mi experiencia con los equipos que tuve, la comparativa me hace dictar que esto está a nivel de seno-sama. Obviamente, y les digo con toda sinceridad, mi opinión es absolutamente subjetiva Dado a que este ha sido el equipo más rápido que he utilizado Y por lo mismo les mostraré que tan rápido anda con las aplicaciones de edición que estoy ocupando Y que he estado ocupando durante este tiempo voy a empezar entonces con encenderlo y la verdad que me sorprende lo que logra este procesador en combinación con su ram y el disco ssd porque miren prende de inmediato reconoce al instante mi huella y la verdad que quien viene de un pc lento o relativamente lento esto de verdad que impresiona, mire vamos a, vamos a ver otras imágenes Entonces voy a abrir eh, DaVinci Resolve con el cual realicé la edición del unboxing y la, la revisión de la, de la laptop Tarda muy poco en abrir y, y la verdad que es sorprendente, nunca me dejo de sorprender la velocidad de este, de este equipo. Aquí tengo los archivos multimedia con los que estoy trabajando, la apertura de las ventanas también en los paneles abren al instante. Como en el caso de los efectos, aquí estoy recorriendo un poco la, la línea de tiempo. Vamos a buscar un, un video, una o sea, una parte del video para que vean cómo anda. Una parte que esté un poco editada. Con efectos de, de color, de transición. Y trabaja súper fluido. Aquí pueden ver cómo anda el trabajo. Vamos a buscar otra otra aplicación también. Vamos, voy a ver aquí a ver qué me puedo mostrarles eh, para que vean que la línea de tiempo está bien, bien amplia. Vamos a ver el Photoshop. Esta aplicación también anda muy fluida. Si el editor de video anda bien, pues esta, esta anda muchísimo mejor. Voy a abrir el proyecto y la creación de la miniatura. También vi algunos tutoriales en YouTube de cómo hacerlas. Obviamente le di me gusta a todos los videos que vi. que aprendí a hacer estos efectos como de luces de neón. Para que vean las capas con las que estoy trabajando. Eh... Estoy indeciso si esas capas las voy a poner. Voy a abrir aquí el, el navegador de Windows. Anda fluido, rápido, al instante. Anda como cohete, no se pega. Yo sé que tiene poco tiempo de uso esta laptop, pero no deja de sorprenderme el, el navegador de Google lo mismo. Abre las pestañas de YouTube. YouTube es la plataforma que, que utilizo siempre. mi única red social, de hecho. Lo único que me gusta. Eh... Nada que reprochar, nada que reprochar. Vamos a abrir aquí el Microsoft Store. También rápido, que es todo muy instantáneo, muy instantáneo. Se nota que el Ryzen 7 es un balazo. Vamos a ver algunas características también de. Les voy a enseñar el comando de Direct X. Para que vean la información. Con respecto a a las gráficas. Eh... A a la información de la, del sistema, de la pantalla información que ustedes pueden rescatar y les puede servir para analizar si, si efectivamente van a querer comprar esta tremenda, esta tremenda máquina entonces se preguntarán ¿cómo anda este procesador con estas mismas características en videojuegos? pues veamos, veamos cómo anda Valoran anda en promedio 80 FPS con valores altos en configuraciones de gráficos se ve bastante bien, te corre bien. GTA V anda en un aproximado de 46 FPS, aprox. Con 1080p, con configuraciones gráficas normales. Para mí, fluido. Súper, súper bien. Se ve fluido para un PC. Fortnite anda en aproximadamente 55 FPS promedio. En un máximo de 64 con eh, configuraciones en 1080p, pero configuraciones de gráficos bajas. Pero cumple, cumple con, con los fotogramas. Elden Ring, aquí la cosa decae un poco, se ve ya la debilidad de los fotogramas, la lentitud, ese efecto de, de parpadeo en la imagen, pensando a 24 FPS aproximadamente, con obviamente configuraciones bajas en gráficos. Y si quieren disfrutar de Forza Horizon 5, me sorprende que este juego siendo reciente, pues ande a 35 FPS en promedio, 38, llega hasta 42. God of War viejo, si no tenéis ps 4 lo podéis disfrutar en esta, en esta laptop. Obviamente eh, la calidad de los FPS son bastante bajos y hay que tener la 720p con configuraciones gráficas bajas pero se disfruta ahora, si queremos disfrutar de la fantástica historia de Arthur Morgan pues aquí tenemos Red Dead Redemption 2 y que anda a unos 34 FPS como máximo en, obviamente con configuraciones gráficas bastante bajas y lo mismo pasa con The Witcher que llega a fotogramas más altos The Witcher 3 y al brujo Gerald de Rivia hay que correrlo a 720 píxeles en configuraciones bajas también pero es un grandioso juego que si puedes disfrutarlo hazlo Days Gone, otro de Play 4 si lo puedes eh, jugar te va a correr a 37FPS como máximo también en, en configuraciones bajas de gráficos y Assassin's Creed Valhalla, uno de los recientes también del año pasado eh, a 35FPS yo siento que anda bien bastante fluido para hacer uno, uno de los juegos más demandantes en gráficas y disfrutarlo, nada más que jugar. O sea, todo se puede jugar acá, lo tienes que ajustar. Eh, aquí tenemos otro ejemplo de de Apex Legends que también llega a 63 fps, mucho más fluido, pero con, con configuración de 720 píxeles y en configuraciones bajas de gráfico. Watch Dogs Legion También a 31 FPS Se siente algo fluido Pero también hay que configurarlo a baja resolución Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora Si les gustó el video, denme un like Y si no, da lo mismo compadre Porque la idea es seguir mejorando Para traerles otro video y contenido de calidad Y les agradezco muchísimo su tiempo Que estén muy bien ¡Nos vemos!